Hola, bienvenidos, en esta ocasión quiero hacerles un pequeño resumen sobre técnicas que pueden parecer de una manera similar en su confección, similar en la forma de trabajar en grupo y que en definitiva encierran un mismo concepto, cual es el de organizar la información, tanto la que disponemos para resolver un problema o la que disponemos para desarrollar un nuevo producto pero que a la vez también sirven para la generación de nuevo conocimiento, ya que fuerza la discusión en el grupo sobre temas que pueden quedar desapercibidos o pasar desapercibidos durante la discusión. Me refiero a las técnicas ya desarrolladas en anteriores entregas de vídeos, como son la de mapa mental, que ya les comenté que tiene un gran apoyo de software muy útil y que en definitiva lo que supone es desde un problema central a resolver o a generar nuevo producto, nuevo servicio, vamos viendo distintos niveles de desarrollo o de despliegue de esta idea. De forma que nosotros a esa idea central le hacemos un pequeño despliegue inicial, que a su vez cada uno de ellos se despliega en más ramas, que a su vez se pueden desplegar. De esta manera, nosotros en un esquema único tenemos lo que se denomina un mapa mental que podemos asociar mediante el software a archivos, a notas, a referencias, artículos, proyectos, etcétera, etcétera, De manera que podemos ver toda la información en una sola hoja o lienzo con sus asociaciones. Puede haber dentro de cada uno de los niveles de despliegue Relaciones entre algunos de ellos Es una, tecna, una técnica muy visual, muy amplia Y que a su vez contiene otras técnicas Que sin llegar a este grado de complejidad También podemos desarrollar Así les explicaba el diagrama de árbol El diagrama de árbol no sería ni más ni menos Que la forma en la que desarrollamos una de estas ramas es decir, focalizamos el problema, vemos algunas alternativas que lo pueden originar el problema o que pueden influir en su aparición y cada una de estas ramas, a su vez, nos preguntamos cuáles son las causas originarias o por qué estaríamos asociando con la técnica de los cinco porqués y a su vez está nuevamente en otros porqués de forma que se produce un despliegue de tres, cuatro, cinco ramas que nos van indicando la relación del problema inicial con posibles causas originarias ya de detalle. Como les digo, el diagrama de árbol sería una forma previa a desarrollar el mapa mental en cada una de sus ramas. A su vez, para desarrollar el diagrama de árbol es de gran utilidad utilizar el diagrama causa-efecto, diagrama de espina de pez o diagrama de Ishikawa, que se denomina indistintamente, De forma que, focalizado el problema o el nuevo producto, organizamos las posibles causas originarias en ramas. Sería como un paso previo a desarrollar nuestro diagrama de árbol. De forma que nosotros, una vez focalizado el problema, y dentro de la rama en este caso de materias primas, vemos posibles causas, el grupo ve posibles causas que puedan estar relacionadas con la materia prima para producir, en este caso, el problema de tonalidad. Esta rama del diagrama causa-efecto podría ser una de las ramas del diagrama de árbol que, a su vez, sería uno de los despliegues del mapa mental. Con este resumen quería hacerles llegar primero la similitud entre todas las técnicas que en definitiva significa organizar el pensamiento, organizar las conclusiones y por otro la posible aplicación secuencial de mayor a menor dificultad y con el objetivo final de realizar mapas mentales que serán los que de forma gráfica mayor información nos aportarán. Muchas gracias.